Guy de Maupassant fue un escritor y poeta naturalista francés. Escribió principalmente cuentos, aunque también cuenta con seis novelas y varias crónicas periodísticas. Hoy, de este autor leemos «Mohamed el Golfo», un cuento sobre la guerra de Argel, al que ya damos comienzo y que espero que sea de tu agrado. Mohamed el Golfo, un cuento de Guy de Maupassant. —¿Vamos a tomar café en el tejado? —preguntó el capitán. Yo respondí, —Pues claro, por supuesto. Se levantó. Ya estaba oscura la sala, iluminada únicamente por el patio interior, a la manera de las casas moras. Ante las altas ventanas de ojiva caían unos bejucos de la gran terraza donde se pasaban las calurosas veladas del verano. Sobre la mesa solo quedaban algunas frutas, enormes frutas de África. Uvas grandes como ciruelas, higos blandos de pulpa violeta, peras amarillas, plátanos alargados y gordos y dátiles de tugur en un cestillo de esparto. El morito que servía abrió la puerta y subí por la escalera de paredes de azur que recibía de arriba la mortecina luz del crepúsculo. Y no tardé en lanzar un profundo suspiro de felicidad al llegar a la terraza. Dominaba Argel, el puerto, la rada y las costas lejanas. La casa comprada por el capitán era una antigua vivienda árabe, situada en el centro de la ciudad vieja, en medio de esas callejas laberínticas donde puye la extraña población de las costas de África. Por debajo de nosotros, los tejados planos y cuadrados descendían como escalones de gigantes hasta los tejados oblicuos de la ciudad europea. Detrás de estos se divisaban los mástiles de los barcos anclados, luego el mar, el ancho mar, azul y en calma bajo el cielo tranquilo y azul. Nos tumbamos en unas esterillas, con la cabeza apoyada en cojines y, mientras bebíamos lentamente el sabroso café de aquella tierra, contemplaba la aparición de las estrellas en el azul oscurecido se las vislumbraba un poco, tan lejanos, tan pálidas, apenas encendidas todavía. Un calor ligero, un calor alado nos acariciaba la piel, y a veces soplos más cálidos, pesados, en los que pasaba un vago aroma, el aroma de África. Parecían el aliento cercano del desierto, Llegado por encima de las cumbres del Atlas, el capitán echado boca arriba dijo «¡Qué tierra, amigo mío! ¡Qué dulce es aquí la vida! En este descanso hay algo particular delicioso. ¿Cómo están hechas estas noches para soñar?» Yo seguía mirando nacer las estrellas con una curiosidad blanda y, sin embargo, viva con una felicidad adormecida murmuré. ¿Debería usted contarme algo de su vida en el sur? El capitán era uno de los más viejos africanos del ejército, un oficial chusquero, antiguo espaí, encendido por sus sablazos. Gracias a él, a sus relaciones, a sus amistades, yo había podido hacer un espléndido viaje al desierto y esa noche había ido a darle las gracias antes de regresar a Francia. Dijo. —¿Qué tipo de historia quiere? Durante mis doce años de arena me han ocurrido tantas aventuras que ya no recuerdo ninguna. Y proseguí. —Hábleme de las mujeres árabes. No respondió. Él seguía tumbado, con los brazos doblados y las manos bajo la cabeza, yo sentía por momentos el aroma de su puro, cuyo humo subía derecho hacia el cielo en aquella noche sin brisa. Y de repente se echó a reír. Ah, sí, voy a contarte un suceso curioso que data de mis primeros tiempos en Argelia. Teníamos entonces en el ejército de África tipos extraordinarios, como ya no se ven y como ya no hay, tipos que le habrían interesado a usted tanto como para hacerle pasar toda su vida en este país. Yo era simple Spaí, un pequeño Spaí de 20 años, muy rubio y arrogante, ágil y vigoroso. Querido amigo, un verdadero soldado de Argelia. Me habían destinado al mando militar, ya conoce usted Bocar, que llaman el Balcón del Sur, y también ha visto desde lo alto del fuerte el comienzo de esa región de fuego, carcomida, desnuda, atormentada, pedregosa y roja. Esa es, desde luego, la antesala del desierto, la frontera ardiente y magnífica de la inmensa región de las soledades amarillas. Así pues, estábamos en Bogar, unos cuarenta es país, una compañía de alegres, además de un escuadrón de cazadores de África, cuando se supo que la tribu de los Uletbergui habían asesinado a un viajero inglés llegado no se sabe cómo a aquella tierra, porque los ingleses tienen el diablo en el cuerpo. Había que castigar a aquel crimen cometido en la persona de un europeo. Pero el comandante en jefe dudaba en enviar una columna, por parecerle que un inglés no era motivo suficiente para tanto movimiento. Ahora bien, mientras charlaba del asunto con el capitán y el teniente, un sargento de Spais, que aguardaba el parte, se ofreció de pronto para ir a castigar a la tribu si le daban solo seis hombres. Ya sabe usted que en el sur hay más libertad que en las guarniciones de las ciudades y entre oficial y soldado existe una especie de camaradería que no se encuentra en otras partes el capitán se echó a reír tú solo valiente Sí, mi capitán y si lo desea le traeré prisionera a toda la tribu el comandante que era un excéntrico le tomó la palabra Partirás mañana por la mañana con los seis hombres que elijas, y pobre de ti si no cumples tu promesa. El suboficial sonreía para su coleto. No tema, mi comandante, mis prisioneros estarán aquí el miércoles al mediodía al más tardar. Este sargento llamado Mohamed el Golfo era un hombre realmente sorprendente, un turco un verdadero turco que había entrado al servicio de Francia tras una vida muy ajetreada y sin duda no muy clara. Había viajado por muchos lugares, por Grecia, por Asia Menor, por Egipto, por Palestina y seguramente había cometido bastantes fechorías por el camino. Era un auténtico bachi buzuc, audaz, juerguista, feroz y alegre. Con una tranquila alegría de oriental, era gordo, muy gordo, pero ágil como un mono, y montaba caballo de maravilla. Sus bigotes inverosilmente espesos y largos, siempre despertaban en mí una confusa idea de media luna y de cimitarra. Odiaba a los árabes con un odio exasperado, y los trataba con una crueldad taimada y espantosa, inventando sin cesar nuevas argucias, perfidias calculadas y terribles. Era, además, de una fuerza increíble y de una audacia inverosímil. El comandante le dijo, —Elige a tus hombres, muchacho. —Mohamed me eligió. Aquel valiente confiaba en mí y yo agradecía en cuerpo y alma aquella elección que me agradó tanto como más tarde la cruz de honor. Así, pues, partimos a la mañana siguiente con la aurora, los siete. solo nosotros siete. Mis camaradas eran de esos bandidos, de esos fojargidos que, tras haber merodeado y vagabundeado por todos los países posibles, terminan por alistarse en cualquier legión extranjera. Nuestro ejército de África estaba entonces lleno de sus crápulas, Excelentes soldados, pero pocos corpulosos. Mohamed nos había dado a cada uno una docena de trozos de cuerda, de un metro de largo aproximadamente. Yo había cargado, además, por ser el más joven y el menos pesado, con una gran soga entera de cien metros. Cuando se le preguntó qué pretendía hacer con tanta cuerda, respondió con su aire socarrón y plácido, es para pescar árabes. Y guiñaba un ojo con malicia movimiento que había aprendido de un viejo parisiense cazador en África. Marchaba a la cabeza de nuestra tropa, tocado con un turbante rojo que siempre llevaba en campaña, y sonreía satisfecho bajo sus enormes bigotes. Era realmente aquel enorme turco con su poderoso vientre, sus espaldas de coloso y su aire apacible montaba un caballo blanco de raya mediana pero robusta y el jinete parecía diez veces demasiado gordo para su montura nos habíamos adentrado por un pequeño valle pedregoso desnudo muy amarillo que desciende hacia el valle del chalif y charrábamos de nuestra expedición mis compañeros tenían todos los acentos posibles pues entre ellos había un español, dos griegos, un americano, tres franceses. En cuanto a Mohamed el Golfo, su pronunciación gutural era inverosímil. El sol, el terrible sol, el sol del sur, que no se conoce al otro lado del Mediterráneo, caía sobre nuestras espaldas y avanzábamos al paso como siempre se hace allí. Marchábamos durante todo el día sin encontrar un árbol ni un árabe. Hacia la una de la tarde habíamos comido, junto a un pequeño manantial que corría entre las piedras, el pan y el cordero seco que llevábamos en las mochilas, y luego, tras veinte minutos de descanso, de nuevo habíamos emprendido la marcha. Por fin, hacia las seis, tras un largo rodeo que había mandado que diéramos nuestro jefe, descubrimos tras un cerro una tribu acampada. Las tiendas pardas, bajas, formaban manchas oscuras en la tierra amarilla. Parecían grandes champiñones del desierto, crecidos al pie de aquel montículo rojo, calcinados por el sol. Era la gente que buscábamos. Algo más lejos, al borde de una llanura de espanto de un verde sombrío, Pastaban los caballos, atados. ¡Mohamed ordenó! ¡Al galope! Y llegamos como un huracán al centro del campamento. Las mujeres enloquecidas, cubiertas de harapos blancos que colgaban y flotaban a su alrededor, se metían vivamente en sus cobaches de tela, arrastrándose y encorvándose y gritando como bestias acorraladas. Los hombres, en cambio, salían por todas partes pensando en defenderse. Fuimos derechos a la tienda más alta, la del Aga. Manteníamos el sable en su vaina tiempo que Mohamed, que galopaba de un modo singular, permanecía absolutamente inmóvil, sentado muy derecho en su pequeño caballo que se agitaba bajo él como un loco furioso para llevar aquella masa y la tranquilidad del jinete de largos bigotes contrastaba de forma extraña con la vivacidad del animal. El jefe indígena salió de su tienda cuando llegamos ante ella. Era un hombre alto, flaco, negro, de mirada brillante, frente abultada y cejas arqueadas. Gritó en árabe. ¿Qué queréis? Mohamed, deteniendo en seco su caballo, le respondió en su lengua. —¿Has sido tú el que ha matado al viajero inglés? El aga dijo con voz fuerte. —No tengo por qué soportar ningún interrogatorio de ti. A nuestro alrededor zumbaba una especie de tormenta. Los árabes acudían de todas partes, nos empujaban, nos encerraban, vociferaban. Parecían aves de presa feroces, con sus grandes narices corvas, sus escuálidas caras de huesos salientes, sus amplias ropas agitadas por los movimientos. Mohamed sonreía con el turbante ladeado, la mirada excitada y yo veía una especie de temblores de placer en sus mejillas, algo caídas carnosas y arrugadas. Prosiguió con voz tonante que dominó los clamores. —¡Muerte al que ha dado muerte! Y tendió su revólver hacia la cara oscura del agá. Vi salir del cañón un poco de humo. Luego una espuma rosa de sesos y sangre brotó de la frente del jefe. Cayó fulminado de espaldas, abriendo los brazos que levantaron como alas los faldones flotantes de su albornoz. Desde luego, creí, llegada mi última hora, tan terrible era el tumulto a nuestro alrededor. Mohamed había sacado su sable. Desenvainamos como él, que gritó apartando con un bolinete a los que más le presionaban. La vida para los que se sometan, la muerte a los demás. Y agarrando con su puño de Hércules al más cercano, lo tumbó sobre su silla. Le ató las manos, chillando en dirección a nosotros. Haced como yo, y matadas a blazolas a los que se resistan. En cinco minutos capturamos una veintena de árabes cuyas muñecas atábamos sólidamente. Luego perseguimos a los fugitivos, pues a nuestro alrededor se había producido una desbandada a la vista de los sables desnudos. Aún trajimos a unos treinta hombres. Por toda la llanura se divisaban cosas blancas que corrían. Las mujeres arrastraban a sus hijos lanzando clamores agudos. Los perros amarillos parecidos a chacales daban vueltas a nuestro alrededor ladrando y enseñándonos sus pálidos colmillos. ¡Mohamed! Que parecía loco de alegría, saltó del caballo y cogiendo la cuerda que yo había llevado, dijo, «Atención, muchachos, dos hombres a tierra». Entonces hizo algo terrible y divertido, una sarta de prisioneros o, mejor dicho, una sarta de ahorcados. Había atado fuertemente las dos muñecas del primer cautivo. Luego hizo un nudo corredizo alrededor de su cuello y con la misma cuerda que se sube, sujetaba a los brazos del siguiente y a continuación se enrollaba en su garganta. No tardaron nuestros cincuenta prisioneros en estar atados de tal modo que al menor movimiento de uno para huir, lo hubiera estrangulado, así como a sus dos vecinos. Cualquier gesto que hacían, Tiraba del nudo corredizo del cuello y los obligaba a caminar con paso regular sin apartarse un ápice uno de otro, su pena de caer inmediatamente como una liebre cogida en el lazo. Cuando la extraña tarea estuvo terminada, Mohamed se echó a reír con su risa silenciosa que le agitaba el vientre, sin que de su boca saliese ningún ruido. «¡Esto es la cadena árabe!» dijo. Nosotros mismos empezábamos a destornillarnos de risa ante la cara aterrada y lamentable de los prisioneros. —¡Ahora! —gritó nuestro jefe— una estaca en cada extremo, muchachos, atádmela. Fijamos, en efecto, una estaca en cada extremo de aquella cinta de cautivos blancos parecidos a fantasmas y que permanecían inmóviles como si se hubieran convertido en piedras. —¿Y ahora cenemos? —dijo el turco. Encendimos fuego e hicimos asar un cordero que despedazamos con nuestras manos. Luego comimos dátiles encontrados en las tiendas, bebimos leche obtenida de la misma forma y recogimos algunas joyas de plata olvidadas por los fugitivos. Estábamos terminando tranquilamente nuestra cena cuando divisé en la colina de enfrente, una singular concentración, eran las mujeres que habían escapado hacia un rato, solo las mujeres, y venían hacia nosotros corriendo. «Se las señalé a Mohamed el Golfo», sonrió. «Es el desierto», dijo. «Ah, sí, el desierto». Llegaban galopando como locas furiosas y pronto fuimos acribillados a piedras que nos lanzaban sin detener su carrera y vimos que estaban armadas con cuchillos, palos de tienda y viejos cacharros de cocina. ¡Mohamed gritó! ¡A caballo! Justo a tiempo. El ataque fue terrible. Venían a liberar a los prisioneros y trataban de cortar la cuerda. El turco... Comprendiendo el peligro se puso furioso y chilló, «¡A sablazos, a sablazos!». Y como permanecíamos inmóviles, turbados ante aquella carga de un tipo nuevo, dudando en matar mujeres, él se lanzó sobre la tropa invasora, cargó solo, contra aquel batallón de mujeres harapientas, y el miserable se puso a dar sablazos como un loco con tal rabia, con tal arrebato, que se veía caer un cuerpo blanco cada vez que su brazo se abatía. Y era tan terrible que las mujeres aterradas huyeron tan deprisa como habían llegado, dejando en el lugar una docena de muertas y de heridas cuya sangre roja manchaba las pálidas ropas. Y Mohamed, con el rostro desquiciado, volvió hacia nosotros repitiendo, —¡Larguémonos! —Larguémonos, muchachos, van a volver. Y nos batimos en retirada, conduciendo con paso lento a nuestros prisioneros paralizados por el miedo al estrangulamiento. Al día siguiente daban las doce cuando llegábamos a Bocar con nuestra cadena de ahorcados. Solo habían muerto seis en el camino pero había sido preciso aflojar con frecuencia los nudos de un extremo a otro del convoy, porque cualquier sacudida estrangulaba de una sola vez a una docena de cautivos. El capitán cayó. Yo no dije nada. Pensaba en el extraño país donde podía verse en cosas semejantes... Y miraba en el cielo negro el rebaño innumerable y brillante de las estrellas. Fin